A ver, tenemos problemas con otro video, tenemos problemas. Sí, tuvimos problemas bastante. El video no tenido problemas, el audio estaba agudizando todo eso. Si sí, vamos a hacer bastante video relacionados a este tema. ¿sí? ¿Por qué? Bueno, para dar nuevas estrategias a los chivos que están viniendo nuevos. A ver, ¿por qué estoy haciendo otro video? Lo he cagado en mis otros temas, lo he malogrado. Ya pero eso parte de la de lo que se aprende ¿eh? Eso no se va aprendiendo Se va cometiendo siempre errores Pero como te digo, por el hecho de que tú hagas errores No quiere decir que tú sigas haciendo Cometiendo errores, no tiene nada que ver con eso ¿okay? Está bien, pero evitando siempre Haciendo errores mismos, ¿okay? Pues ahorita tenemos Tuve problemas técnicos, nada más Eso fue todo, no ha habido problemas ¿okay? Problemas técnicos, solamente mi, donde mi micrófono Tuve re, Pequeños Configuraciones inadecuadas, ok. Y nada, pues chicos, vamos a hablar hoy día relacionados a todo lo que es el tema de, de todo lo que es realmente es de cómo funciona, cómo viene navegando. Últimos meses, creo que ahorita 2020, gracias ya para terminar, para comenzar el año 2021. Bueno, como te digo, es un año maravilloso, un año de éxito. Como te digo, siempre hay nuevas, nuevas estrategias, nuevas modalidades, nuevos conocimientos. Y entre otros, y bueno, si tú eres nuevo en este canal, pues te invito a que te suscribas a este nuevo canal Que estamos realizando por, no por primera vez, sino ya venimos realizando mucho video Más adelante te estaremos explicando de qué te estoy hablando ahorita Para que me puedas entender un poquito de cómo estamos haciendo esto Y bueno chicos, primero me déjame presentarme Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, de repente me está haciendo todo este video ¿eh? Temáticamente vamos a explicarte quién soy y qué hago por aquí Bueno, primeramente mi, mi nombre, mi nombre real es Leonardo Rafael Sandy Torres, ok Resido en, en Perú, vivo en Perú, nacido en Perú Estoy con la marca oficial Leo Perú, ok El canal oficial de los artistas, ok Ok, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué tiene que ver el canal de los artistas? Relacionado al marketing, publicitario, ventas, redes sociales y el mercadeo, ¿ok? Ustedes saben entender a dónde va este canal, ¿ok? Bueno, temáticamente este video se va a relacionar mucho lo que es visual, mucho me van a tener que ver ustedes O apreciar de todo esto, ¿eh? Como te digo, yo ahorita no, no me encuentro, no vivo aquí, y no soy, de no resido aquí, esto no es mi hogar, esto no es mi casa Estamos aquí de vacaciones por todo este COVID que ha pasado ya, que va terminando. Me he quedado en la ciudad capital, lo que es Lima, ¿eh? donde realmente yo nazco, de realmente donde realmente soy, soy Pucalpa, Cayálide. ¿eh? A todos los chicos que quieran ir a visitar Pucalpa, les invito a que vayan y que, y que, y que conozcan Pucalpa y que vayan a conocer Pucalpa, les invito. Tiene buena comida, buenas chicas. Hay variedad de todo, les invito a todos los turistas que están viendo este video Ya sea en chino, en coreano, no sé, gringo Les invito a que vengan a Apocalva Vean, conozcan nuestra tierra colorada Como se dice, a ¿eh? conocer las verdaderas charadas Y nada, pues con esto comenzamos el video, ¿ok? Bueno, vamos a ver todo esto Vamos a hablar hoy día de lo que es SEO, ¿ok? ¿Qué tiene que ver el SEO relacionado a nuestro video, a nuestro contenido O todo lo que venimos haciendo el día de hoy SEO? Bueno, el SEO tiene que ver mucho... Es aplicable para todo tipo de canales, y no solamente YouTube, de repente tú te canal por YouTube, no solamente se aplica para YouTube, también se aplica para, para Facebook, puede ser Instagram y puede ser YouTube, como todos lo conocen. Es, ahí también está TikTok, ahí también está Twitter, ahí también están Telegram, Whatsapp, entre otras aplicaciones muy conocidas. ¿Qué tiene que ver este SEO? A ver, temáticamente vamos primero por parte, vamos a hacerle para que puedan entender paso a paso de cómo van, para que puedan entender, ¿eh? Este video es totalmente explicado y totalmente dicho, ¿ok? Porque no te quiero mentir, no mentir, sino yo te quiero dar toda la información, pero tú sabes, YouTube es como la tele, todo es corto, totalmente corto, dicen, porque si el video pase, se extiende... Nadie dice lo ve, parece mentira, yo quiero que ustedes lo van a ver porque esta información nos va a útil bastante. El SEO, vamos a hablar parte por parte. Vamos a ver uno de los títulos, tiene que ver con títulos, pero que tiene que ver títulos A ver. Vamos a poner títulos de la cámara. Venta de cámaras, ¿ya? Es un ejemplo, ¿eh? un ejemplo, una suposición que tiene que ver mucho esto. Tiene que ver. Tiene que ver mucho con esto, okay. De repente yo vendo cámaras. ¿Cómo me puedo hacer un en video en relación a cámaras? Puedo poner cámara, vendo cámara ¿Por qué vendo? vendo no, yo no te invito a que tú pongas vendo cámara Porque ese canal está tan buscado Está en YouTube que Tu video va a terminar en un último de repente A menos como le posiciono Una estrategia de Margaret Yo no te puedo hablar de eso sí, esto. Son unas pequeñas estrategias Que hay más hoy en listas O sea, eso no es algo Wow, o sea, es una estrategia nueva Una estrategia más de las anteriores Que ya existen ok Okay es, a ver, ok, es una nueva estrategia que, que hay. O sea, no es que sea nueva. O sea, no. Es una estrategia más que hay. Más adelante vamos o sea, hablando mucho más, más relacionado a todo lo que sea. Como te digo, el SEO nunca se acaba. El SEO es como la vida misma. El SEO sigue, hay nuevas herramientas, nuevas modalidades. Ok, tiene que ver con el título. Ok, tiene que buscarse una llamativa. Cámaras nuevas, vendas así. Ok, puede ser 2020. Ah, también tiene que ver mucho en lo. El nombre de tu canal, otro, yo escucho a otros muchos con, creadores de contenido que dicen No hay necesidad de poner tu título en la descripción de mi cada video del contenido ¿Pero por qué? ¿Por qué no tiene que, tiene que haber hacer tu nombre? ¿Por qué? Porque yo no me entiendo por qué, si yo soy chico y sabemos, todo el mundo sabe Que lo que está en YouTube comenzaron con ni un centavo en el bolsillo todo lo que estamos por aquí queremos hacernos, tal vez, queremos tener, digamos, antes del, de los 25 o 30 años tener más de 2 millones, 3 millones en trajera bancaria. Eso es lo que estamos buscando actualmente. O sea, los jóvenes, todos estos nuevos que están ingresando en el mercado, cada vez más se va engrandando esta burbuja. Cada vez los chicos más van sabiendo estas cosas. O sea, ¿para qué ocultarlo esto ya? No hay que ocultarlo. Como te digo, si, si yo mañana más tarde hablo ya la empresa, como te digo, muy pronto se estará abriendo la empresa Leo Perú. Muy pronto, ¿ok? O sea, por el hecho que tú me veas por YouTube o por Facebook, no sé por dónde me estará viendo este video. Sé que por Instagram no se va a poder ver este video porque ya está pasando más de los 7 minutos. temáticamente este video no se va a poder ver. Como ustedes sabrán, Instagram solo permite de 1 minuto a 60 segundos, nada más entiende Pero por si acaso te voy a dejar mi número de cuentas Por aquí para que tú me sigas en todas mis redes Que tengo ya, ok Ok, mira Ya me olvidé de lo que estamos hablando Como le digo Toda esta información, toda esta, esta Esta industria nueva Yo soy del 98 Pero del 98 hasta el 2020 Yo ya me he recorrido más de lo Que tiene que recorrer un muchacho bueno ahorita tengo 22 años ¿Qué tiene que ver Claro, soy programador y en todo lo que es de Ventas, aparte de lo que Todo lo que es venta, marketing digital Aparte de todo eso, soy programador O sea, no solamente por el hecho de Que soy programador y ya, o sea, no También soy DJ productor ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, que ya me he recorrido ya demasiado Se puede decir demasiado antes de mi año y Ya me he recorrido demasiado Pero como te digo, a veces tú al saber más O al comprender más Creo que es para que tú ayudes a los nuevos chivuelos Que vienen detrás tuyo Tal vez si alguien es más grande que tú puedes ayudar en algo de repente que no te equivoca en eso. Ya que existen plataformas muy conocidas. antiguamente ¿quién a ver quién va a hacer eso? Nadie. O sea, nadie se atrevía a hacer esas cosas. Ahorita es lo más común que alguien haga esto. Ahora le digo, tiene que ver mucho lo que es SEO. Mira, estamos hablando de un tema para que ustedes puedan entender y puedan explicar de todo lo que se relaciona a este video, hacer contenido, Como te digo por eso le digo muchos youtubers me, me tengo un poquito de esto de récord re, no sino de, de estrategias creo que ellos ya lo ven demasiado con dinero y ya no se están preocupando por lo como dicen yo ya obtuve lo que quiero ahora te lleno de información vacía o sea no tiene que ver nada con esto si realmente yo tengo conocimiento y yo gano estrategia bueno hay que darles estrategias a los nuevos juventud que están viendo detrás de nosotros como te digo para que ellos tengan, puedan tener herramientas para seguir más adelante en la vida. Porque de qué a nosotros tener ya, Por ser una fortuna en nuestros bancos y ya, y el resto que se vaya a la mierda o al tacho, o sea, no tiene nada que ver con esto. Esto es un video parcialmente para todos, estamos hablando en conjunto. Porque el marketing y todo lo que es esto, la industria, es la vida misma. Por eso este canal siempre, y como te digo, esto es ya otro canal, otro. Esto no es el canal primero que ya vengo y ya me han cerrado miles de canales pero eso no quiere decir que me voy a detener claro, yo voy a seguir continuar porque la vida misma es el sol sale todo y todos los días igualito el Leo Perú sale todos los días ok si sí, hace poco abrí un una oferta en mi página web si quieres pueden ir a mi página web no página web página web dijo. no página web a mi fanpage digo perdón fanpage dijo. pueden buscarme Pueden ingresar doble oficial. Dale clic y ahí dale. Dale me gusta y suscríbete. Ahí de una oferta de trabajo. Estamos necesitando secretarias. A ver, como tú sabes, cuando somos publicistas todo esto, necesitamos secretarias. ¿no? Bueno, si tú estás buscando trabajo, estás buscando empleo, de repente estás en México, Estados Unidos, no sé dónde tú estás Y tú eres buena en ventas, eres excelente en facilidad de, de entablar en conversación con una persona adulta o una persona mayor Bueno, si tienes toda esa compostura y paso tres, sabes realmente hacer ventas, cerrar ventas Te invito a que tú me escribas, no solamente por Facebook, quiero que me escribas, no sé si estás por Instagram, no sé Quiero que me escribas, estoy buscando ese tipo de personal, estoy buscando chicas que realmente necesitan trabajo, yo les puedo dar trabajo. Como te digo, tienen que cerrarme cinco ventas diarias. Okay. Pero usted me pregunta, ¿pero por qué? ¿No tiene nada que ver con esto? Claro, tiene que ver porque hay miles de chicas que siguen buscando empleo. Si yo le quiero ayudar en esto, quiero aportar algo valor al, al mundo. Alguien que está buscando trabajo. No hay necesidad que vivas en Perú. Lo puedes hacer, eso se hace normal, temáticamente en redes sociales. Como te digo, ahorita en el siglo 21 ya no hay necesidad que tú te vayas a una oficina, tú estés en el centro de trabajo, ya no. Ahorita ya los, lo que gobernamos es el siglo XXI. Ok, ah. por eso te digo, si tú eres joven, mira, si tú tienes estrategias nuevas de venta, bueno, avísame, comunícate conmigo y ven a mi equipo que muy pronto, y como te digo, se abre la, el, la oficina del Leo, pero muy pronto, muy pronto. Espérense, chicos. Se dan cuenta hasta dónde quiero llevarles el SEO? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de dónde que ir? Si tiene que ver? Si ustedes tienen que seguir haciendo videos, tienen que poner su título de descripción, ¿ok? Subtítulo de sus comunidades, su nombre, su etiqueta, ¿ok? Tienen capítulos. Si no tienen capítulos sus videos, les invito también que pongan capítulos sus videos. Okay. Okay. Uh -huh. Ya, yeah, aquí seguimos Si, sí, tenemos problemas Nos acaban de interrumpir Pero eso no tiene nada, no tiene nada Seguimos el video Tiene que ver mucho SEO de lo que les sigo hablando ¿eh? Tiene que ver mucho en el conjunto De qué, De qué categoría es su página web O qué categoría es su página web Y su fanpage Y tienen que ver eso mucho, tienen que ver eso Como te digo, yo no te puedo dar Estrategias si tu canal de repente Está dedicado a a cocina, de repente a la venda de gasolina, no sé, de lo que tus negocios esté o sea, por ahí te digo, tienes que ver, tienes que enfocarte, tienes que verte tu mercado, en dónde está posicionado tu página, tiene que ver a dónde está yendo ese tráfico, para que puedas tener resultados con SEO, o sea, SEO no viene de que tuyo, porque yo utilizo, y ya tengo éxito, no, es totalmente distinto el SEO tiene que ver mucho conjunto de todo y por les digo si SEO por eso les digo tiene que ver mucho lo que tiene que ver mucho el conjunto mío tiene que ver mucho tiene que ver bastante cosas ¿eh? por les digo tiene que ver bastante ¿eh? tiene que ver mucho lo que les digo chicos bueno por lo menos a mi parecer yo tiene que ver mucho las estrategias que estoy utilizando ¿eh? A ver, yo estoy en la categoría de músicas, ahorita estoy, ahorita no tengo categoría, pero estoy, estoy utilizando la categoría ahorita de publici, publicidad, agente publicitario, estoy ahorita con la categoría de agente publicitario, tiene que ver, a ver, a dónde tengo que enfocarme, tengo que joderme todo el mercado, porque ag agencia publicitaria abarca todo lo que es nuevo, no, no claro, así como yo, tiene ustedes también tiene que hacer un estudio de mercado, si que ustedes no tienen idea de dónde está su página web, pues o su no sé o su negocio tienen que ver mucho, Aquí les invito a que contraten a un publicista y si no tienen ni idea de cómo es un publicista, bueno les invito a que por este video que me contacten pueden escribirme por correo si quieren mira, si quieren respuesta lo más rápido posible, les invito a que me escriban ya sea por por mi página web no por mi pues mi fanpage Les invito a que visiten Como les digo Y en la descripción del video Les voy a dejar mi página oficial página web fanpage, digo, Ahí realmente les voy a responder Porque hay Esas es en las 48 horas del, de, del todo el día O sea las 48 horas disponibles ¿eh? Ustedes me escriben, Y yo les estaré haciendo Pequeñas ofertas a ustedes. un mínimo pago Sin un mínimo costo O sea No les voy a cobrarlo Como se si tiene que cobrar Un publicista Cobra Un empresario Y lo van a hacer un como se trata de crecimiento, es como un regalo que estamos dando, que estamos ofreciendo otro servicio. A un costo, no menor, sino un costo para que ustedes puedan aprovecharles, ¿eh? Como te digo, a veces, pero ahorita en hace muchos más tiempos, pues nadie da esta oferta, nadie, publicista no damos oferta. Únicamente estamos haciendo porque el canal está creciendo, porque el canal está en pleno crecimiento. El canal, o mi y Leo, está recién comenzando esto. Por eso damos ciertas estrategias. ¿sí? Y seguimos en el video. ¿eh? Si sí, tiene que ver mucho eso lo que les estoy diciendo. Como estamos haciendo ofertas, todo eso de repente quieres ayuda con diseño gráfico. sí, tenemos los contactos para ayudarte a aquilizar en, en tu venta, como te digo, si quieres respuesta rápido, te invito a que me inscribas en mi página fanpage. ¿okay? ahí te voy a responder lo más rápido posible. Y si tal vez no quieres mucho más rápido, me puedes escribir a mi A mi Facebook personal, ok. Puedes ingresar a www .facebook com Podrá Noel ignaz Ahí me puedes darle clic y ahí es mi Facebook personal. Ahí te voy a responder lo más rápido posible, ok. Y nada, pues chicos, con eso creo que terminamos el video. Me encantaría alargarle esto más. O, oh, ¿qué le parece si seguimos alargándolo? Como les digo, tuve. Inconvenientes con mi, mis otros videos Por el motivo de mi micrófono Esto que estoy haciendo ahorita Esto Se estaba totalmente No me di cuenta hasta que ya lo iba a hacer todo Me di cuenta que el audio no lo tenía apagado Pero ahorita lo tengo encendido Por eso quiero hacer un poquito largo Vamos a hacerlo extensivo ¿eh? Tiene que ver mucho en la descripción del video A ver, digamos Estas, digamos, a ver la categoría Vamos a hacer por parte para que ustedes me entiendan Ahorita estamos en mi categoría de Deseo, ¿eh? están viendo, si no tienen nada de idea, les invito a que vayan a mi video, este, y que vayan leyendo mi descripción de mi video, ok, para que vayan leyendo, entendiendo de todo eso, cómo se va, cómo, cómo va pasando esto, como para que ustedes vayan entendiendo esto, cómo se va catalogando esto, eh? para que ustedes vayan entendiendo que cómo es esta estrategia, como cómo se va, cómo se mueve esto cosita, cómo se mueve, para que vean qué he utilizado, qué método puedo utilizar usted. Para que vayan dándole cuenta cómo. Si me quieren copiar, pueden hacer lo mismo. Escríbanlo. Escriban un blog de notas en su laptop, en su celular. Escríbanse un blog de notas. Estaré junto con ustedes, Mira, voy a leerlo. Estoy leyendo mi profe porque, como te digo, hacer tu blog de notas tienes que. Tienes que tener una idea al menos de a dónde está haciendo con este contenido. Por pues, le digo, tienen que ver mucho esto. Este contenido no está relacionado también. Está relacionado para todo tipo de atias hombre, mujer, bisexual o heterosexual. Aquí no venimos a juzgar a nadie. ¿okay? Solo tratamos de brindar y dar oportunidad a los nuevos que quieran entrar a este mercado. Como te digo, el mercado está para todos. ¿okay? Bueno, y seguimos acá. Bueno, aquí estamos escribiendo lo más claro posible mi título por lo menos. Yo, yo lo puse en esta ocasión así SEO de nuevo, de, de nuevo. Quiere decir nuevo, ok, Si muchos no saben inglés, pues acá dice SEO de nuevo, o sea, SEO de nuevo, o sea, nuevo de SEO. Okay. Sé que no tiene nada que ver esto, pero tiene que ver mucho relacionado al SEO, SEO de algo nuevo, algo. Si sí, no tiene que significar algo, entiende, ¿Qué más? Estrategias completas en español. Leo pero nuevo anuncio, ¿okay? ¿Qué tiene, ¿Qué tiene que significar este título? ¿Qué tiene que ver con esto? Yo sin saber leer o sin tener muchos, digamos, ¿estaban ¿sí? hablando de una ¿Cómo yo puedo ver si se trata? ¿Cómo puedo saber si ese video me va a tener relativo, relacionado? ¿Cómo me puede a mí favorecer esto? Bueno, aquí no tiene nada que ver cómo yo lo ponga, sino cómo tú quieras hacer entender al público. Como te digo. En YouTube no solo lo van a ver, Perú, de repente tú estás en Perú, estás viendo este video, de repente tú y yo te estoy transmitiendo un video a ti Que ni, ni vives en Perú, de repente no eres latino, y estás hablando ahorita, digamos, me estás hablando en chino, me estás viendo este video traducido en chino ¿Me entienden lo que te quiero tratar de explicar? ¿Me entienden Por eso hay que ver en qué culturas estás para que tú con tus estrategias para pues, manejar este sistema de marketing para que puedas sobresalir y puedas llevar esto. ¿eh? Ahora te digo, tiene que ver mucho ese mercado, tienes que estudiar bastante tu mercado para que fideicomises eso. ¿eh? Más adelante estaremos hablando de, de Paypal, de Paypal, ya sea cuenta bancaria, todo eso vamos a hablar un poco, ¿eh? como te digo, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que tú hagas, eso temáticamente es físico. ¿okay? Siempre tengan en consideración esto. Mira, ve como te digo. A ver, vamos a seguir. Acá la verdad, vamos a la descripción del video de frente. Lo que mismo puse en el título, lo mismo voy a poner en la descripción. Primeramente, el primero y el segundo un parrajo. el primer párrafo va a ser lo mismo. El título, tal y igual, está abajo. Okay. ¿Y ahí qué más ponemos? A ver, seguimos, abajo. Mira, este trateja nadie lo cuento, a se lo dice. Vas a poner como, como se pone siempre, conocen el hashtag, todos conocen el hashtag, dime quién no conoce un hashtag. Todos conocen el hashtag cierto. El conocer todo el hashtag quiere decir que, que hagan un hashtag. De todo lo que usaron en su título, ahora lo van a poner como hashtag. Como te digo, en el en YouTube solo funciona hasta tres. ¿okay? Tres hashtags nomás se va a ver al, al, del título del video arriba, solo tres. No se va a ver más, por más que tú lo pongas 4, 5, 6, no se va a ver. ¿Ok? Como te digo, si quieres que se vean todo lo que tú escribes, procura pegarlo lo primero, y lo segundo y lo tercero. entiendes? Lo no, más importante, por mí, yo lo he pegado con hashtags. Seo de nuevo, así no pegado, sino separado con coma. A ver, con un abajo, lo pegué, lo hice. Sé que no tiene nada que ver con eso, pero yo sé que a algunos y si a muchos les va a servir esa estrategia. ¿sí? Como te digo, hay nue nuevos muchachos y nueva juventud del siglo XXI que han nacido y no saben ni idea de cómo es esta, esta lluvia en redes sociales. ¿sí? Como te digo, esto no es algo nuevo, sino una nueva modalidad que se está brindando, que estamos brindando. Es una nueva modalidad. ¿sí? Como te digo, tienen que ver eso. Y ahí luego, lo mismo estrategia completos y eso y después nos vamos en en capítulos si usted no sabe nada de capítulos invito a que también pongan por capítulos ¿Sí? números no pongan entre capítulos dos puntos pongan, para que puedan comenzar tienen que hacer de cero 0. ¿okay? para que comience igualito de ellas puedan ponerle no sé 0, .0. 10 segundos y así sucede. 0 00.20 segundos y así se ok pero no se, olviden, no se olviden sacar puntos por puntos para que al menos ustedes puedan entender cuando se vea un video. Ah, chucha, ahí está por parte. Así, ah, aquí veo Pompo y le doy clic y se va viendo la parte. ¿no? Tienen que ver mucho con esto. Los puntos y las partes son muy importantes, muy relativas. Tienen que ver demasiado, tienen que ver mucho, tienen que ver tanto. Tiene que ver cantidad con la pauta que alguno se lo está dando. ¿no? Quiero hablar hoy día, vamos a hablar, quiero hacerlo hoy en este video, me más de una hora, vamos a hablar una hora, ¿qué le parece? Sé que va a sonar algo no aburrido, yo sé, yo también he sido muchacho, yo también soy joven, soy la era de los juventud, Sé que a veces es aburrido escuchar tanta información a veces que a veces no nos interesa o no nos no necesita saber. Bueno, para comenzar, primeramente, ahí quiero sacar los verdaderos secretos del estudio, ¿ok? Mucho tiene que ver que, por el hecho que, pucha, si ese tío no estudió y se hizo rico, ¿qué tiene que ver eso? Espérate, aquí donde tiene que ver mucho esto. Al, al utilizar este acrónimo de algo, de expresarte de esa manera, creo que no, no resulta nada, ¿ok? No tiene nada que ver, ¿ok? Ahí donde la mayoría de la juventud mmm, comente los errores que les va a ayudar en el futuro, ¿ok? ¿eh? ¿Qué les, ¿Qué les quiero decir con esto? A ver, esperen un momento. ¿ya? Como les digo, yo a mí mi cuenta me cerraron más de mil veces. Ya tengo más de media docena de cuentas ya borradas. Como les digo, tengo miles de cuentas. Pero como te digo, soy como el sol, todos los días sale y leo está ahí. Por más quien también me lo cierra. Y vuelvo a volver Leo. ¿Por qué? Porque soy como el sol. Todos los días sale. Todo lo mío. Todos los días quiere brillar el sol. Entre otras cosas. Y tiene que ver mucho eso. Tiene que ver tanto con lo que tú quieres. Y con lo que tú quieres. Si realmente tú quieres eso. Tienes que seguirlo. Aunque diga. Aunque el cielo se haga oscuro. Tú en la luz. Tú la claridad. Para que puedas ver. Tú puedas mostrar ese camino a otro. Como te digo. La vida es... La vida y el camino sé que no es color de rosas, pero si tú lo haces rosado o blanco, es totalmente distinto. ¿no? Y como te digo, hay que hablar mucho de estrategia. seguimos hablando, seguimos hablando, charlando. Sé que no es mi primera vez que estoy grabando este tipo de video, ya vengo varias, varios haciendo video bastante. Haciendo pruebas, cada vez más pruebas, les invito, como te digo, si tú estás comenzando... No tiene ni idea de qué cámara puedo comprar O qué audífono, qué micrófono Bueno, te invito lo, con lo que tienes Te invito a que hagas video con lo que tienes A ver, yo primero que tuve Un Motorola, creo que ahorita lo tengo Pero no sé si lo tengo A ver, si lo está aquí. No, no está acá Si estaba aquí, los vi mostrado, tengo un Motorola No es antigua, pero para su tiempo Era un, wow, era un equipazo Ahorita como salieron los Galaxy y todo eso, y ya los dejaron botando pero sí, el Motorola también es un buen equipo, sí, lo recomiendo bastante. Motorola, ya, ah, bueno, chicos, y bueno, seguimos. Y bueno, si sí, tiene que ver mucho con el estudio en mis siguientes canales que me cerraron, daba videos relacionados al, al, al estudio. Si realmente nos sirve no nos sirve, bueno, aquí tiene que ver mucho el estudio actual estudiar o actual tener un conocimiento de estudio, al menos algo relacionado a lo que has estudiado. Eso no se lo va para grande, también va para los chicos, para poder incentivar lo que estudien. Sé que está mal, sé que ahorita en los tiempos muchos, hay muchas personas, youtubers, que dicen, no solamente en YouTube, en Facebook y en eso, dicen que no hay que estudiar para tener. Pero ¿por qué? Digamos, tú ya estás comenzando en toda esta carrera, porque esto es una carrera. O esto es una maratón, como se dice. ¿Cómo tú te vas a aventar a la piscina sin saber nada? Tienes que tener al menos un estudio para que tú vayas eso. Como te digo, tú al tener este, ese día ahí, o sea, nadie se lo quita. O sea, sigue. Pero si tú no tienes estudio, ¿cómo tú vas a querer? Vas a quererte ponerte en un pedestal y luego viene otro que tiene estudio y te va a tumbar. O sea, es así. Como te digo, no, lo que estudiamos, no solo pensamos en ahora, pensamos en el futuro. Porque nosotros estamos para. Crear nuevas oportunidades a los chicos que vienen detrás de nosotros. ¿ok? Aquí quiero hablar con esto. ¿Qué quiero llegar a decir con esto? Claro. O sea, nosotros al estudiar tenemos la oportunidad de abrir ese mercado mucho más. Hacer un nuevo mercado. Hacer un mercado mucho más resistente. Porque, como te digo, el mundo cada vez crece más. La población aumenta cada día más. Pero eso no quiere decir que la pobreza se termina. Crece aún más. ¿Y de qué a nosotros pero tú tienes, dime, ¿qué, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esto contigo? ¿Qué tiene que ver todo eso? Entonces, por eso cuando se estudia, tratamos de aportar valor. Por lo menos digo, Leo Perú en sus ocho años que comenzó, creo que los... No, temáticamente Leo está de los siete años, ocho años. Vino a la capital con una pequeña estrategia. Ahorita mi manera de pensar de lo que tuve ahorita, ahora, es totalmente distinta Ahorita ya estamos en conversaciones y estamos muy prontos a abrir nuestro... Nuestro, ¿cómo se llama esto? Nuestra oficina, en Leo Perú Muy pronto, muy pronto, chicos Por el hecho que esto esté en plataforma de Facebook No quiere decir que esto no Esto sí va en serio Porque como te digo Pienso ayudar a jóvenes que quieran de repente Darse a conocer y De repente no tienen las estrategias Por eso es Leo Perú Poder ayudar a algunos chicos Ayudarlos, claro Pero como te digo Estamos para ayudarlos O sea, por eso se digo Cuando tú estudies Ahora me entienden a dónde quiero que ir ¿eh? Si ustedes ahorita en este momento no quieren estudiar Si ahorita no dicen No, ahorita no me va a servir eso Pues tengan que decirle muchachos Están equivocados, totalmente equivocados Como te digo, en la calle sin estudios Sin esto no eres nadie Si realmente tú no te quieres ensuciar las manos Si realmente no te quieres estudiar las manos Estudia chico Porque si no te quieres tener las manos blancas Así como las tengo yo con estudio no vas a llegar a tener un Pero si no tienes un conocimiento de, de mejorar al mundo, de contribuir algo al mundo, ¿ok? Por eso le digo, te estudien, chicos, prepárense. Yo no le digo que sean igual que yo. Quiero que sean mejor que yo. Acá le digo, sí, pucha, yo yo no sé. Bueno, yo, yo no le digo. De repente usted, quien sea agricultura, bueno, dale sí. aporte, hijo, vamos, aporten Claro, como te digo. Les invito a que estudien, se preparen, cuídense. Como te digo, tú eliges en dónde quieres estar, quieres estar en los blancos o en los negros, tú decides. Pues yo estoy al lado de los blancos, ok, yo soy blanco. Y si tú también quieres estar al lado de los blancos, bueno, estudia, papás, todos los días actualiza, lea libros. Pero ya cada uno tú me tienes que ¿pero por qué voy a leer el libro? Y yo, ¿qué? Okay, o sea, no. Eso te ayuda a uno no de pensar distinto, diferente. Muchos se equivocan por el hecho que. Pues al leer el libro te lava la mente, te hace... No, al contrario, no que decir nada con eso. Al leer el libro te hace ver el mundo... No el mundo, el mundo está ahí, igual. O sea, no tienes nada. Solo tú lo cambias al mundo, nada más. El mundo no cambia por ti. Tú lo cambias al mundo, ok. Tú lo cambias al mundo. El mundo no te cambia a ti. Y así, cuando tú lees, tienes otros conocimientos, tú al mundo lo ves de una manera totalmente abierta, ok. ¿Qué te puedo decir? Como un libro abierto lo ves, ¿Qué? ¿Ves dónde puedes ingresar? ¿Dónde no puedes ingresar? Tú, o sea, a leerte un libro es un libro abierto. El mundo es un libro abierto. Más adelante estaremos dándote el guía del libro para que tú puedas leer. Pero todos me preguntarán, pero ¿y tú qué libro leíste? Bueno, como te digo, ya, ya leí bastante audio, libros, libros. Ya vengo ahorita leyendo en mi cuarta edición. Como ahorita está un poco de noche, no van a poder verlo. Pero mi libro está por allá, sí, por allá. mi lado izquierdo. Ajá, mi lado izquierdo, con el del lado derecho. ¿okay? Estoy leyendo un libro. Me encanta el libro, todo lo que di, todo lo que es de inversión. ¿eh? Me encanta leer todo lo que es inversión. ¿eh? Todo, absolutamente todo, ¿okay? También leí el libro de marketing, de motivaciones, entre otras. Ok, estamos leyendo poco a poco, estamos ahí leyendo. Ahorita, como te digo, esto tiene que ver mucho, mucho con esto que le estamos tratando de, de hacer un orden nada pues chico, con, con lo que les vengo diciendo, dale casa a papá, a mamá si mamá tal vez diga, hijo no puedo, aliéntale a mamá aliéntale a mamá, esto pasa, todos los días pasa, eso no es algo que te va a quedar ahí, no el mundo continúa, esto va a pasar como te digo, llegará un momento que llores, llegará el momento que te sientas solo pues no tiene nada que ver, así es la vida, hijo, continúa, sigue adelante a ver, ¿qué más? Creo que estamos en un punto que no tiene nada que ver, pero como te digo, tiene que ver mucho con la educación, tiene que conocer muchas conversaciones, tiene que ver bastante con, con informaciones éticas no éticas, tiene que ver bastante en esto, ¿eh? Ahorita hice este video de noche porque, no sé, me viene de la cabeza y lo hago, ¿qué? A veces cuando no hago video me siento como un vacío, como algo que... No puede expresar, no puede decir como como un video, tú lo dices todo. Yo sé que alguien lo yo sé que a muchas personas le va a interesar tu video. porque como les digo, a veces yo cuando comencé esto, algo de más de ocho años atrás. ¿no? no tuve ni idea, no, nadie me dijo sabes qué, cholo amigo o oh, no sé cómo le quieran decir. Nadie de a mí me dijo sabes qué amigo, métete en esto y vas a tener esto. Si alguien me hubiera dicho a los 13, 12 años, 8 años, esto, imagínate, ¿dónde estaría? De repente, yo me mediante, pero como te digo, el, el grado o el éxito que yo llegue a alcanzar durante estos pocos años o este año que llevo, de la noche a la mañana me hago rico millonario, pues tenga que decirle, todo el que alguien me venga a topar la puerta o alguien me pida algo, yo le voy a dar, ¿okay? Sé que a veces entendemos, a veces dar algo es porque quiere algo. Aquí lo, lo desmienta totalmente. Por el hecho que alguien te diga o te regala algo, no quiere decir que te has comprado. Eso totalmente... Borra totalmente la creencia que tienes en la mente. No tiene nada que ver con eso. Como te, digo, alguien que te, como te digo, el sol sale todos los días. Por el hecho que alguien te compró el lunes. No quiere decir que el martes te has comprado. Totalmente... Totalmente loco. Sácate eso de la mente. No te lo pongas eso ahí. Sácate. O sea, como te digo. Todos los días el sol, todos los días llueve, de repente en tu país llueve, de repente es tornado, no sé. Por eso te digo, por el día que ya te compraba el viernes, el sábado te compró, no, no es así. La vida, todos los días se come, todos los días se toma, todos los días se divierte. Todos los días pasas con los hijos. Pues mira, ahorita de repente estoy, ahorita en esta oscuridad, de repente más adelante, un par de años, de repente estoy en un buen ambiente, sentado, hablando con ustedes ponte a pensar eso, suena algo ridículo o no, díganme usted ¿no? A ver, ponse a pensar ustedes si llega a ese grado, ¿no? puede llegar a ese grado, puedo poder llegar, claro que sí a largo de muchas cosas de marketing como te digo ya vengo tiempo haciendo esto como te digo a veces el grado no te hace nada más. Lo único que te hace es cuando tú aportas valor al, al mundo, a la comunidad, aportas muchísimos, nadie se pone en ti. Nadie se pone. Ok. Porque tú sabes lo que tú quieres, sabes lo que tú deseas en este mundo. Sabes el mundo, sabes el espíritu y el ser. Que Dios está ahí y el dinero está contigo. El dinero se atrae a ti. La riqueza, la felicidad, no lo tiene el otro, lo tienes tú. Quiero que te lo metas eso en la cabeza. Creo que nos estamos siendo mucho lo motivador que estamos lo motiv... Hay que motivar a los nuevos muchachos que están aquí Veo que hay muchos muchachos que están tristes Que están, no sé Pues los invito a que no estén tristes A veces dicen por un amigo te seas... no No necesitas tener un amigo para que tú seas feliz Tengas una sonrita así como Así como él Tanto reía, y no puedo reír no, no, no, te das cuenta A ver, te das cuenta, o sea, De tanto reír y no puedo reír, te das cuenta A ver, esperen un momento. ¿eh? Pues no tiene nada que ver con eso, ¿me entiendes? No tiene que ver nada con eso. Si realmente te interesa más, creo que vamos a hacer una segunda parte de este vida. Como te digo, cuando yo comencé a los 8 años, no había un camino. A nadie. A pocos, como te digo, a mí me había encantado que esa información de algún momento alguien me hubiera dado. Y de repente, mi manera de ver ha sido totalmente totalmente diferente o distinta si sí, hay una manera distinta si sí hay pero me había encantado saber mucho más tiempo poder hacerlo mucho más fuerte esas ramas esas estrategias para un futuro me sirven ¿no? como te digo ahorita tengo unas nuevas estrategias un nuevo concepto de todo de cómo funciona va funcionando esto claro y por eso ahorita estamos con ya con nuestro propio contenido relacionado como te digo, yo no leo un libro. Yo no te estoy leyendo algo. Estoy hablando frente yo a una cámara. Nada más. Todo lo que conocimiento que yo tenga está aquí. Yo solo te estoy explicando. Muchos que crean contenidos. Todo esto lo dicen leyendo un guión, un párrafo que alguien les da. Yo no leo nada. Todo lo que tengo está aquí. Solo yo te estoy fluyendo con lo que tengo. Lo que estoy relacionando de arte. Ok. Por eso, a ver. Creo que... Tengo un tío, creo sí, tengo un tío, se llama Ángel. Ese patita sabía dibujar, excelente, maestro dibujando, es un capo. Yo le conozco es mi mayor, mi tío. Él no sé, creo que él también comenzó mucho en estas plataformas, hace ocho años atrás. ¿no? Yo no entiendo, si tantos amigos él tuvo, ¿por qué a él no le dieron esa oportunidad? De repente me he sido un excelente maestro dibujando en las plataformas. Como te digo, delia su éxito temáticamente, yo no le digo que están perdidos. él ahorita creo que está en Puerto Maldonado, Brasil creo que está ahorita, como te digo, hablando mucho de estas cosas, tiene que ver mucho en conjunto de todo esto, ¿eh? como te digo, mira a ver, si más quieren más información de repente muy pronto estaremos haciendo un video con mi tío, muy pronto, muy pronto lo van a conocer, muy pronto, como te digo, este canal muy pronto se va a hacer grande Muy pronto, ahorita me ven solito, está bien, ahorita me ven solo Muy pronto habrán detrás de mí trabajando miles de personas, ok Están brindando informaciones más constructivas, relacionadas, a lo de lleno todo esto, ¿okay? Ahora me preguntan, pero ¿cómo puedo generar dinero? Mira, estamos haciendo un tema de amplio ¿eh? ¿Cómo puedo generar dinero por internet? Mira A ver sí me preguntan fotografías Sí, yo también estaba relacionado a lo que es fotografía de sé cómo es el mercado de la fotografía se mira si tú estás haciendo fotografía a ver página web que te recomiendo en wix no les invito a que ingresen no, no no, les invito lo que sí si, lo que les invito a ustedes si están comenzando que se consiga un buen billetito no les pido que gasten mucho porque mira para crearse una página web Creo que la más cómoda creo está 200 soles o dólares por año, por cada anual creo Les invito que si son jóvenes les invito que ahorren un poquito de platita Para que puedan con puedan tener una página oficial mentalmente suya, para que no puedan otra página por tercero Porque eso pierde totalmente el tráfico, ¿okay? Así como, para que puedan tener su propia página web Para que, que tengan más ganancia en tráfico, ok porque si ustedes usan de Wix, si ustedes me ponen a pensar, primero me entra www.wix.com y recién después viene su enlace. Temáticamente el tráfico todo se gana, Wix.com, Wix ¿me entienden? Por eso si usted está comenzando toda esta locura, toda esta aventura, todo este camino, les invito a que ahorren para que puedan com comprarse o alquilarse su página web. ¿eh? Como les digo, es total. Hay de todo precio. Aquí no te voy a decir si pagas 12 mil, 20 mil dólares. ¿eh? Te puedo decir eso. Sí, claro, si tú tienes, puedes comprarlo, no hay problema. Pero para el chico que no tiene y no tiene idea de esto, con 200 dólares, con 200 soles, dependiendo de dónde está tu país, puedes conseguirlo. En, puedes conseguirlo, puedes alquilar, o rentarlo. ¿Me entiendes? Puedes reclamarlo. Y puedes subir tu contenido normal, tranquilo. Claro, también tiene que ver eso. Pues les invito a que vean esto, este tipo de video ¿eh? Para que vean todo esto. Y mucho más, ¿eh? Creo que le estamos haciendo un poco intensivo. No sé si me hayan entendido, chicos. Si no me han entendido, tranquilo. Vamos a subir parte por parte los videos. Relacionados de repente a los temas más específicos. Sé que este video... Yo sé que no va a tener... Va a tener de repente... Quizás pueda tener un poco de viralidad. Pero no creo. No se preocupen, vamos a hacer videos. Quiero que me apoyen porque ese video no te va a decir si sí, suscríbete Si tú ves un contenido mío, quiero que te defrentes, lo den me gusta y te suscribas y comentes, ¿ok? Porque aquí no te voy a decir eso. Esto es la única vez que yo te diga en este video que tienes que comentar y tienes que compartir, ¿ok? Porque en los otros videos no vas a escuchar esto. Lo único que tú tienes que hacer es suscribirte, darle me gusta y compartir y llenar lo que tú quieres, ¿ok? Si tú... ¿Ok? Bueno. Y seguimos viendo el video, y qué más podemos relacionarle a todo lo que nos va a hacer? Ah, sí ¿eh? Si eres fotógrafo, claro, puedes subir página web hay, hay, hay excelentes plataformas que tú puedes vender tu fotografía Claro, normal, ¿eh? Pero ahorita el mercado de la industria del drone en modelo Estamos hablando todo un poco para que me puedan entender Para que pueda explicarlos a, a, a distintos públicos, eh A ver, qué también podemos hablar, a ver, mucho Preguntaba mucho de venta de cursos. ¿añada yeah, nuestra agencia de publicidad, ¿cómo funciona? Nuestra agencia publicitaria funciona así. Digamos, soy cantante, aunque el marketing digital funciona para todos. Aquí no quiere decir que, puse, yo soy cantante, y a mí es una estrategia, un privilegio, no, no tiene nada que ver Si tú realmente tienes los recursos y quieres invertir y hacer una buena publicidad, te vas a usar un buen billetito, pero también vas a tener buenos ingresos, como te digo. Aquí es 100%, aquí es 1000%, pero 1100, aquí no hay que vas a perder. Como te digo, si tienes una buena estrategia, imposible que pierdas. Pero si no tienes una estrategia, puedes perder cantidad de dinero a la, a la basura, ¿ok? Cuando no tienes una estrategia, pierdes. Pero si cuando tienes una estrategia ya a nivel del mercado, ya puedes tú al menos ya pensar y creártela. ¿Qué te estoy diciendo? Yo sé, cuando tú ya tienes un criterio del mercado... Ya, pues o sea, ya piensa, pero pues, muchacho, ya. Pues nuestra empresa es 100% original, 100%, como te digo, ahorita no está patentada todavía. Pero como les digo, no lo intenten patentar ustedes, porque si una vez lo patentan, van a tener problemas legales. ¿no? Claro, yo no te estoy hablando por, por locos, no. Yo te hablo por documentos, porque Leo Perú ya tiene documentos, ya está pagando ya vengo pagando ya, no solamente, como te digo, solamente me falta patentar, pero mis otros documentos ya están listos, ¿okay? Muy pronto se va a patentar esto. Como te digo, muy pronto. O sea, por el hecho de que estás haciendo simple cuenta, puedes agarrar... No, no, no. Por eso si para que evites todo este tipo de detalles, todo este tipo de problemas, inconvenientes, si no sabes nada de cómo hacer un diseño, te invito a que también busques a un diseñador, aunque no conmigo, de repente tú mismo te contrates a condición de tu bolsillo y lo puedes pagar, no tiene nada que ver es un diseñador y que te lo haga tus diseños ¿sí? no tiene nada que ver eso con, con otras cosas ¿sí? ahí? O sea, no tiene nada que ver con eso tiene que, tiene que meter mucho en la cabeza ¿me ¿sí? sí? ver tiene que ver muchas cosas, ¿sí? tiene que ver muchas ideas ideologías como te digo, a veces mucho concuerdo con para algunos youtubers, está bien, comenzaron como vacilón, pero hoy después se aburran de todo esto. Pero cuando tú ves que esto no es un hobby, esto es un trabajo, esto es una oportunidad de, cómo se conoce, la libertad financiera. Tiene que ver mucho con la... ¿me entiendo, Estamos haciendo un tema totalmente distinto. Espero que me puedan entender. Hago lo más entendido posible para que me puedan entender. ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde quiero que ustedes puedan... Captar, puedan entender el contenido que estamos queriendo brindarle. A ver, ¿qué más podemos hablar hoy día? Así. Oh, más adelante también estamos haciendo videos. Como te digo, nuestro video es que. Esto es el primer video, ¿ok? ¿Por qué primer video? El primer video explicando de todo lo que se va dedicando dedicar a nuestra categoría de. temáticamente de todo nuestro plataforma. Esto ¿sí? va a un pequeño Este es un video no pequeño, es muy extensivo. Ex extensivo extenso, porque para explicar de qué es lo que se va tratando nuestro contenido en nuestro canal nuestra categoría ahorita eh. vamos a explicar totalmente de todo vamos a hacer estrategia totalmente como te digo tengo estrategias de, para publicar videos de películas tengo estrategia para publicar videos musicales tengo estrategia para publicar contenido de fotográfico tanta información que les va a servir bastante eh. Demasiada información, demasiada, demasiada, demasiada información, como les digo, hay tanta información que les voy a dar, por eso les digo, pero van a ser bien cortas, digamos de 5 minutos a 3 minutos más, mínimo, yo no lo quiero hacer un canal auto, totalmente aburrido, quiero que al menos alguien lo pase y lo vea, aunque la calidad del video no se vea ahorita, muy bien, estamos trabajando como te digo. Tengo mi canal de fanpage, pueden ir Leo Perú, Leo Perú estamos ahorita. Pueden irnos buscarnos. Estamos haciendo transmisión en vídeo de películas, de música, todo eso. Tenemos problemas ahorita con los canales, tenemos problemas como te digo. Tenemos problemas ahorita en el internet, tenemos problemas en el sistema. Estamos totalmente, estamos trabajando en eso. ¿no? Como te digo, ahorita no estamos en nuestro área, en nuestro ambiente, pero estamos trabajando poco a poco para mejorar esto. Pero como te digo, la calidad se puede ver terrible, pero el audio se escucha excelente, ¿ok? Eso sí, tenganlo en consideración, tenganlo en presente. ¿eh? Estamos trabajando poco a poco, estamos trabajando, estamos equipando nuestros equipos. Tenga paciencia, chicos, todo esto va a pasar poco a poco y poder ayudarlo, poder brindarle más información a ustedes. Como les digo, este es el único video y el primer video que les voy a decir que se suscriban y que ven y entre otras cosas porque los demás videos no se va a relacionar pero si tú ves un contenido relacionado con eso quiero que tú te suscribas quiero que comentes y quiero que compartas y para crecer y para crecer junto contigo ¿eh? y nada pues tengo miles de estrategias para plantearlas y para poder proporcionar ¿eh? tal vez me dice cómo yo puedo vender, ¿eh? si sí, también estaremos haciendo un video de cómo vender más adelante Aquí este video no te va a decir, te va a mostrar logotipo, no, nada Dios. Aquí 100% hablando yo contigo, tú conmigo. Nada más, ok. Y nada pues chicos, y eso va a ser muy relacionado. ¿eh? videos muy corto y muy pequeños, bien explicado, lo más posible para usted. Nada pues chicos, y nada pues y Con esto creo que ya estamos ya culminando ya nuestro primer, nuestro primer video. Productivo, ¿eh? Ah sí también, tiene que haber un el... Si sí, es creo que con esto terminamos el video Mañana vamos a hacer video Como les digo Este canal no se trata de, de darte video Así así por nada no. Este canal se trata realmente Como ahorita estoy libre, estoy un poco Tranquilo, un poco todo esto est Voy a brindar información En lo que más pueda, ok Porque una vez cuando yo esté ocupado De repente no me van a ver por aquí de repente en vez en cuando, quincenal o mensual me van a ver por aquí. Mientras que estoy libre, estoy desocupado, no estoy ahorita de vacaciones, como se pueda decir. Trato de darles y brindar información lo más que pueda posible. Porque una vez cuando ya comience a tomar mis, mis horarios de rutina, de repente de estudio y todo eso. Me van a ver. Esperen un momento. ¿eh? No bueno, sé sí, chicos, creo que con eso ya casi estamos culminando nuestro video. Estaba haciendo en la descripción del video de mi introducción. Estoy escribiendo junto con usted. Y sí, pues ya estamos terminando con todo esto. Sí, ya estamos terminando. Ya. Y nada, pues chicos, cuando terminamos el video, quiero que me apoyen, De repente, como te digo si quieres ayuda publicitaria, dale, comunícate conmigo. No tengan miedo, no tengan vergüenza. No te, estamos en jugar. Estamos en Aprovecha las ofertas que te está dando este canal o este, este servidor que te está dando. Aprovecha estas, estas, estas ofertas. Es sí, para un Un Si estamos ayudando, es como estamos en oscura. Me pasa Ya. Como te digo, ahorita estamos ayudando. Estamos ayudando en lo que se puede. Ya, y así que chicos. Estamos haciendo en la descripción del video. Estamos haciendo esto. Estamos ayudando esto, estamos ayudando en lo que más se puede Como te digo, no te preocupes si tienes duda A ver, el otro día, a ver, ya que tocamos este tema, vamos a hablar, el otro día salí a las calles Como te digo, tú me dirás, ¿en qué calle estoy? Estoy en Villa de Salvador, Villa de Salvador Ni pensaba en mi vida venir por aquí, pero estamos aquí de turistas, de vacaciones, Salir a las calles, a las más cercanas, pequeños, locales, establecimientos por aquí. A dar oportunidad. Y a, a dar oportunidad. A dar oportunidad a los nuevos chicos, a las nuevas empresas locales. A crecer o a expandir su negocio. Llevar al siguiente nivel. Salimos totalmente. Claro, con una mentalidad totalmente. De ventas. ¿sí? Claro, es lo que quiere el. Eso es realmente lo que quiere, lo que necesita Esa empresa Seremos con esa convicción de ventas Cerrar ventas, de abrir ventas Como te digo, ahorita estamos con una super oferta De 50 dólares Claro Es para cualquiera, estamos con ofertas al diciembre, estamos dándole hasta Hasta los seis meses de arriba O sea, de este mes, viene el siguiente mes desde ahí hasta los, los seis meses estamos dando vamos a tener ofertas de marketing marketing publicitario y en ventas estamos hablando de relaciones en ventas luego van a venir las otras estrategias ahorita estamos hablando de todo esto. y salí y buscamos esto. hasta ahorita estamos hablando ya que está hablando de esto ya le estoy hablando a cualquiera estamos dando ahorita estamos pre inicio de 500 dólares ¿Qué tiene que conseguir es de 500 dólares es de 500 dólares si estás en otro país tú sabrás cuánto es 500 dólares pues si estás en Perú no tienes ni idea de cuánto es 500 dólares. Creo que es más de 1700, 1300, algo por así. Creo, está. Varía con en qué país o en qué estado este el valor. El, ahorita como el dólar ha subido está algo por así. Creo. Ya. Y como te digo, ¿qué tiene que ver esto? A ver, mucho tiene que ver la estrategia. 500 dólares en publicidad. Yo sé que muchos publicistas van a estar viendo este video, lo que estoy haciendo, porque como publicistas no cobramos 500 dólares por una venta o por una promoción por internet, totalmente equivocado, nadie en la vida te va a pagar eso, así no funcionan los publicistas, ¿por qué? ¿a dónde quiero ir con ese tema? estoy dando como te digo una una oportunidad a los nuevos, a las nuevas tiendas empresarias que que puedas abrirse al mercado al el mercado electrónico al el mercado tecnológico a veces muchos dicen, oye, chicos, tengo mi página web y no me molestes, ahí nomás, ¿ok? Ahí nomás, ponte paro y no te conozco, okay? Pero, ¿qué tiene que ver? O sea, por el hecho que tú tienes página web, no quiere decir que ya está todo eso está en el sistema, no, papá, no tiene nada que ver. El producto no se va a vender solo, tiene que ser promocionado por alguien, por un experto en ventas, ¿ok? Y eso es un costo totalmente elevado, no tiene nada que ver con 500 dólares, lo que te estamos cobrando ahorita. Y salí a la calle a participar y hice una ventas creo. Más de 10 tiendas, creo, ingresé Más de 10 tiendas. No me importó si estaba cochino, si estaba, no sé, en otra. Como te digo, aquí no tiene nada que ver. El marketing no tiene nada que ver, que pucha, porque... Yo vendo pintura y el otro soy mecánico. No, aquí no tiene nada que ver. Aquí el mercado está abierto para cualquiera, ¿ok? Aquí no tiene nada que ver, sí, porque el hecho que estoy abierto. No tiene nada que ver con eso. A ver, ratito botón es mi creo. Tendrá que esperar un poquito. Ahí te vas a tomar a Espera un ratito. Vamos a poner el video. Vamos a ponerle un ratito. Bueno, si me estás viendo este video, les invito a que te tomes su agüito. yo seguimos. Ya. ¿En qué estamos en el tema? ¿Qué estamos hablando? No sé qué estamos hablando y me olvidé. Creo. Estamos hablando de todo este, ¿eh? ¿Qué tiene que ver con esto? Muchas veces, de todo esto, lo que estamos hablando, tiene que tener una buena estrategia de marketing. Como te digo, salimos a la calle si damos esa oferta. ¿eh? Yo creo que, yo sé, como te digo, salimos a la calle diciendo que vamos a, estamos dando ofertas. Sí, estamos, estamos, estamos en oferta, como te digo. Termina este mes, viene el mes hasta el completo, hasta los seis meses. A ver, creo que estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Estamos dando hasta marzo esta oferta, o sea, les hemos enlargado. No por mí, sino para ayudarles a ustedes, ya sea pequeño o grande. Como te digo, ahorita, como te digo, salimos a la calle. Hay un, el primero cliente que me encantó porque traté y se dejó explicar totalmente. Sí, me encantó, me, me encantaría que me mandes un video todo esto relacionado. ¿sí? Bueno, me encantó y me como te digo, él se dejó explicar un poco de dónde estamos hablando, como le digo, como te digo, yo no te puedo hablar a ti, yo estoy, soy experto en hablando con todo tipo de personas, pero como te digo, a veces cuando alguien te presenta, a veces no sabes ni cómo entablarle, pero ahí estamos. Pero traté de ayudarle a los se después, seguimos ayudando a las nuevas empresas, seguimos ayudando. Somos expertos en ventas Marketing online, digital Como tú lo puedas llamar en plataformas Ultra, mega, profesionales ¿Ok? ¿Cómo le digo? A ver, ¿qué mal Y nada, pues chicos, estamos en esta oferta Totalmente abierta, ¿eh? mire ya me olvidé mi tema, lo que quería tratar con. O sea, somos expertos en ventas Y como te digo, tú estás vendiendo entonces, Tus ventas son bajas Y quieres tú crecer, quieres tú Incrementar tus ventas pues contáctenos a nosotros, Leo Perú, agencia publicitaria, canal oficial, ok. Estamos totalmente en oferta, ¿por qué? En oferta porque um, estamos en oferta para, um, que es como un pequeño aporte a la comunidad, que estamos bajando un poco la tasa, porque como te digo, temáticamente una agencia publicitaria en una publicidad... Bien hecha, no está, está valorizada más, no sé, pucha, si hablo te vas a correr, quiero que te corres. Por eso te digo, mucho tiene que ver con la publicidad temáticamente, siempre tiene, tuvo que ver la publicidad, desde muchos años atrás, mucho. A veces nosotros, a veces cuando ingresamos, tienen que tener mucho cuidado qué plataforma ingresan, todo eso tiene que ver bastante. Me quedé hasta tarde, Muy... después también tenemos haciendo un video de diseño gráfico ¿eh? Cómo hacer un pequeño logo, de repente lo haríamos en transmisión en vivo, no sé Estamos viendo si lo hacemos en transmisión en vivo, no sé, estamos viendo Como te digo, tengo problemas en el sistema No creo que lo puedo hacer en vivo, no sé, estoy viendo eso Porque el programa ahorita, como te digo, estamos trabajando en, unos... estamos trabajando en programas Para que el, el canal o todos nuestros contenidos se mejoran de, de un 0 a un 1000, mil, 2000% mil o a un millón por ciento, ¿ok? ¿Me entienden? Para que puedan ser bien y esto, Estamos trabajando en ello, por favor, no quiero que se sigan preocupando por la calidad del video. Pronto se va a mejorar eso, poco a poco, tranquilo, despacio. poco a poco le van a estar brindando información más. Pero como te digo, siempre quiero que sigan viendo. Muy pronto vamos a hacer más ¿Cómo hacer un logo? Eh, así como están viendo por aquí. A ver y sube creo dice que su y no y su, eh, así está tiene que ver mucho mira muy pronto estamos haciendo un vídeo un, un tutorial de un video. como te digo no quiero hacerlo ni muy extenso ni muy largo pero este se trata para explicar vamos a hacer un video de lo más que podemos llegar va a ser de 5 a 8 y vamos a variarlo. ¿Por qué? no le quiero ser tan largo porque yo sé que a muchos chicos no les va, no quieren ver este tipo de video cuando está un poco más resumido Cuando está resumido, ya, profesor, sea, da ganas de ver o Se si está yendo de frente al grano, ¿qué más quiere, a veces, como te digo Todas las de tanto, te ponen ahorita, ven Estamos enfocados de hablar varios temas Como te digo, este video va a tener mucha interacción, va a mirar a bastantes personas Pero a la larga, un poco, nada les va a interesar a algunas personas Como te digo, tiene que ver mucho con publicidad todo esto ya bueno chicos, y con esto creo que ya estamos siendo muy largo la estación del el video Bueno chicos, con esto me voy a pedirte pedir. cuídense, abrazo, éxito para todos Como te digo, esto pronto pasa, 2021, todos esperan las puertas abiertas Nuevas oportunidades, nuevos logros, nuevos conocimientos Si quieres más información, te dejo en la cada descripción de cada video, todas las descripciones descripción del video Para que tú me sigas en mi plataforma, más red, en lo que tú me quieras seguir, bienvenido sea, bendecido y nada chicos, y pronto estaremos en el primer medio, ok Y gracias, bendiciones para cada uno de ustedes Y cuídense, que Dios me lo bendiga Ah, sí Éxito para todos y cada uno que me esté en el video ¿okay? Ah, sí, me quieren, si quieren más ayuda conmigo también pueden hacerlo Escríbenme, dialoguen conmigo para poder ayudarles De repente en su configuración, de su página de YouTube, de su Facebook Hablen conmigo, también hago ese trabajo como te dije, estamos en oferta ahorita por 500 dólares. Aquí seguimos explicando un poquito más. 500 dólares, no solo es un pago único, sino eso es, como te digo, como estamos en este pequeño todo esto, estamos mensual. Cada mes vas a tener que renovar eso. Ok, va o a ser, como estamos ahorita de oferta de seis meses ahorita, ese 6 meses va a ser hasta los 6 meses y luego eso se va a incrementar. Digamos, no sé, de repente, 100 dólares más, de repente, 600 dólares. Pues tienes que agarrar esta oportunidad, ahorita vamos a ganar 500 dólares. Porque esto se va a ir para arriba, ¿ok? Claro, cada promoción es por un mes, digamos. Ahorita tienes venta de colcha, ¿sí? ¿eh? Y un mes hasta arriba, y ya. Y si alguien, Aquí tiene que ver mucho lo que tú quieres, de repente. tú eres empresario, ¿eh? ¿sí? Digamos, tú dices, quiero tener solamente like, ok. Ya, yeah. y nosotros nos contratas a nuestra agencia de publicidad, Leo Perú. Solo nos dedicamos a lo que es like, nada más, pues like. Y si tú me dices, y si otro cliente me dice que te llamo a ti, agencia de publicidad, Leo, sí, bueno, quiero que me des comentarios, yeah. Nos enfocamos en todo lo que comentarios, ok. Comentarios, ok, comentarios. Ya, yeah. y si me llama una chica de otra agencia, me dice que agencia Leo Perú, está disponible Claro que sí. Queremos que mira que sea un compartir, solo por compartir Y no enfocamos todo lo que es compartición de contenido ¿Me entiendes? Y me llama la cuarta de la agencia, me dice ¿Sabes qué? Leo, necesito ventas, solo ventas No más, no necesito online, solo ventas, ¿ok? ¿Ok? Hacemos una estrategia de mercado totalmente a lo que es tu negocio Por un mes, 500 dólares Ya sea like, comentar lo que tú quieras 500 dólares hasta los seis meses mensualmente hasta los seis meses 500 para todos los seis meses sin un incremento de 100 dólares ¿okay? ya sería 600 dólares ¿okay? y así cada seis meses se va incrementando ese mal pero tú me preguntarás pero al incrementarse que tiene que ver al, al hacer ese incremento tu contenido tu publicidad de un porcentaje aumenta a verse a presentarse mejor, ¿me entiendes? Se presenta mejor, ya sea en plataformas digitales, ¿me entiendes? Para más información, les invito a que sigan comentando, sigan aportando valor y nada, chico. con esto creo que ya terminamos. Si yo no quiero ser muy largo el video, como les digo, va a haber más videos más resumidos de todo lo que estamos explicando y nada, chico. éxito, bendiciones para cada uno de ustedes y chao. Esto fue Leo Perú Agencia Publicitaria.com. Y chao. Eso fue todo. Bye. Cuídense.